Boa noite. E olha, desliguei a câmara. Desligar isto. Uh, boa <risos> noite a todos. Boa noite. Já estou doçado. Já estou Boas e... noites. Boa noite objeto. Boa, boa noite. noite Dartcoin. Bem, hoje, hoje trouxemos. Boa Boa aquele... noite. <risos> <risos> boa noite. Boa noite. Hoje trouxemos o, o, o Dartcoin e, e vamos experimentar aqui. Uh... Fazer o, o, o podcast aqui um bocadinho em, em espanholês. <risos> Eu aviso, aviso já, aviso já que o meu espanhol é no mínimo merdoso e, e peço desde já desculpa uh, pela, pelas calinadas que vou que vou mandar aqui. Não toca a gramática, né? mas vamos. lá começar, já, sim. então. Vamos, Dart, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, encantado Tranquila. de estar en vuestro podcast. Okay. Nos, nosotros también. Mira, eh, normalmente pedimos a los convidados que, que se presenten, quién son, dices lo que quieres, más cómo, cómo, se, cómo te... ¿Cómo se ha introdu introducido introdu en el mundo del Bitcoin? ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo descubriste el Bitcoin? Etcétera. Pues muy fácil. En 2012 estaba con mi Death Star en una galaxia muy lejana <risa> y, y me encontré con en, en una planeta perdida por ahí con un amigo. Y él estaba minando entonces y me vendió un Bitcoin y yo tenía solo un poco de dinero para comprar unas cervezas. Y así he sido introducido y él me, me estaba diciendo hey, que lee más, lee más. Y me fui para casa y empezó a leer y desde entonces no no no he dejado el Bitcoin. Nunca. Cada día leyendo, leyendo y aprendiendo sobre Bitcoin. Y bueno, eh, unos años he estado bastante escondido en, en Bitcoinlandia. No he tenido una actividad online muy visible. No, no soy mucho de social media y cosas de estos, pero en 2000 finales 2019-2020 sí que empecé con unos grupos de Telegram y luego empecé a escribir guías como... Todos estos más de 10 años he aprendido un montón de cosas sobre Bitcoin y Lightning. Mm, he decidido que es tiempo de poner esa, ese conocimiento en, en servicio de todo el mundo. Entonces empecé a escribir guías y ayudando a la gente en, en foros, en Telegram y en todo eso. Porque me, me gustaba y claro, he visto mucho interés y, y todo eso. Y... Nada más, solo eso. No, no soy un desarrollador, no, no hago aplicaciones ni nada. Solo escribo guías y ayudo a la gente. Muy bien. Eh... bien te, te, he te, te, te, te visto muy activo en, en el en el grupo. obrigado gracias por eso. Eh, y, y he visto muchos de, de tus guías y he um, encaminado a algunos compañeros a, a, a seguir tus guías, especialmente para Umbrel. Y, y te quería preguntar: sí. y te quería preguntar uh, ¿qué haces de, de Umbrel, de la licencia, de la. Licença, de la en contrapondo a, a otras opciones como Raspberry Blitz o, o, o Citadel, que, que es un fork de, de, de Umbrella, mm, No tengo ni, ni idea y tampoco me interesa eso de licencia de Umbrel y de todo eso. Te digo en serio. Yo he probado Umbrel solo para, porque he visto que mucha gente lo utilizaba, pero no sabía no tenía ni, ni idea de cómo usarlo y todo eso. Entonces me puse a estudiarlo para, para poder hablar de él y por eso empecé a escribir mira, guías eh, sobre eso. Pero eso de licencia, yo no, no me meto en, en las, estas, las estos debates que para sí. mí... Pero, eh, eh, mira, no estoy, no estoy diciendo <risas> mal de, de Umbrell. Ellos hicieron uh, un, un, un trabajo... Uh, uh, gigantesco en tracir, tracir uh, um, mucho mucha gente mucha gente para para el lightning y, y, y bitcoin o sea, o sea, sí sí así es y sí, han ha, ha ayudado mucho es que por eso cuando he visto que hay cuatro 4000 de, de miembros en el grupo de telegram de umbrella y y cada uno era como una gallina perdida, sin cabeza por ahí. Entonces he decidido, vale, voy, voy, voy a entrar y voy a intentar ayudar a la gente con el, el conocimiento que lo tenía en ese momento y poco a poco, solo por, por leyendo lo que la gente estaba buscando. Entonces yo me apuntaba a las cosas y así empecé a escribir el travel shooting de, de, de Umbrella. Yo no, nunca he tenido ningún contacto con, con los desarrolladores de, de Umbrella Yo he sido solo un otro pleb que quería darlos, nada, nada más. Muy bien. No tengo ninguna relación con ellos. Deberías ser tío, deberías. Pero ya he visto que la última release de, de Ellen Beats te fue, te fue dado a, a, con tu nombre. Y muy encantado sí. por eso. Sí, eso, eso fue para mí también una sorpresa que no, no me esperaba, ese, ese honor, digamos. Objet. Sí, es que, es que uh, trabajando con, con Umbrella y las aplicaciones que había dentro, he descubierto el poder. Yo, yo ya sabía el de L&Bitch desde antes de Umbrella. Y, y lo estaba probando y estudiando y todo eso. Pero cuando lo he visto en, en Umbrel Entonces he visto que la, la gente empezaba a interesarse de él. Y entonces sí que me puse más acento en Lenevis. Porque es, es una, una suite excelente para pa un, un uh, corredor de, de nodo. Y entonces claro que. Eh, eh, en un tiempo he estado en, en, en muchos grupos para pa ayudar y ahora estoy en, en el grupo de Blix, estoy en Simple Bitcoin, estoy en NBits, estoy en otros dos grupos y estoy ayudando en, también en español y so, solo mirando la, la gente que, que pregunta entonces busco en mis guías busco en mis notas e intento ayudarle con lo que conozco, si algo no conozco pues me caigo y estoy, estoy leyendo que otros dicen, y entonces me apunto Lo, y luego intento probarlo yo también, ver cómo funciona y, y así. Muy bien. Tu, tu contribución en los últimos años ha sido espectacular. Eh, pero yo tengo unas preguntas aquí en mi cabeza que tiene que ser... Eh, a ser respondidas. ¿Tienes algún pasado relacionado con economía? ¿Tu background es eh, técnico de alguna forma? Sí, mi, mi background así es, es económico. He estudiado la Universidad Económica de Management y, pero poco a poco me, me he metido en el mundo informático y he pasado a ser casi más de 25 años, uh, IT System Administrator. Empecé con, con ser contable, digamos, pero poco a poco me he movido en el mundo técnico de servidores, soluciones financieras, y por eso tengo una base de conocimientos de, de los ambos uh, dominios. Para mí fue muy, muy fácil de estudiar Bitcoin y, y nodos y cómo funciona todo eso. No sé eh, programación, lo entiendo a nivel básico, pero no, no me meto mucho en, en, en programación. Yo mm. soy, soy más de ver las soluciones y además con, con la economía puedo, puedo el, la base de economía, lo, puedo ver más fácil donde algunas soluciones basadas en Bitcoin se puede uh, integrar en, en sistemas uh, de business y día a día de negocio. Muy bien, vale. Eh, ¿Por qué eso? ¿Por qué te hago esas preguntas? Porque el tema de hoy es lo la insurgencia del Bitcoin en la orden mundial. Eh, ¿Qué quiero decir? es ¿Qué es eso de ley natural en Bitcoin? Eh, uno de los temas de tus artículos eh, ¿Por qué es Bitcoin tan importante para la, para la formación de nuevas instituciones que van, a, que van a sustituir la, las corrientes, la, las instituciones corrientes que, que, que hoy en día tenemos. Vale, veo que entras directamente en el rabbit hole. <ríe> ok, te That's digo cool. un poquito <ríe> del pasado. Es que estudiando Bitcoin, muchos años, pues, prácticamente más de 10 años... Mmm, yo desde el principio lo he visto como una herramienta muy potente de, de tener una soberanía financiera. Apartar totalmente de, de los bancos y de los gobiernos. Y dar el poder en, en manos de, de cada individuo. Pero todavía para mí no, no encajaba totalmente. No, no encontraba la forma. ¿vale? Estas... Financialmente estás soberano, pero aún estás ligado de, de un sistema, de un Estado, de un gobierno, de estas instituciones que, que tú le dices. Y entonces no era suficiente. Bitcoin es solo una parte de ir total soberano. Muy bien. Es solo, ¿cómo te digo? Una, una, una herramienta que cada uno lo puede utilizar como... Cómo encaja mejor para, para su vida, pero yo me, me fui mucho más allá. Preciso. Y en, entonces, eh, unos años pasados, he, he empezado a estudiar, a leer mucho, mucho sobre eso. He estado hablando con otra gente que eran metidos de hace mucho más años, de caras, en, en esa cosa de, de common law, de natural law. Eh, trust Law, and, y, y todas estas cosas, que normalmente no se habla mucho, porque es, es una cosa que lo, lo, se, se quiere esconder mucho de, de, de sí. las masas. Sí. Eh, y claro, eh, es, eh, pff, he estado metido en muchas cosas, y, eh, pero a, en algún momento empecé a, a filtrar la información, porque eran muy muy contradictoria y no no no me encajaba de, de nada entonces me, me puse poco a poco he dejado un tiempo sobre bitcoin y me he metido en eso a, a ver cómo es y poco a poco he encontrado uh, la manera más, más fácil y esto es simple es, es exacto que dice la ley natural no, no hagas daño, no robas y no matas. Simplemente eso. Si, si se empieza desde eso, pues se, se empieza a, a construir la sociedad basándose en eso. Lo que tenemos ahora, y no sé si, si has visto mi artículo sobre ley natural y Bitcoin, ahí he hecho un, un gráfico de cómo son los... Uh, la, Uh, cómo la gente se está posicionando en algún nivel. Exacto, eso. Más, más abajo. <coughs> Tienes ahí un gráfico. Más, más abajo. Más abajo. Ahí es, es. ¿Lo ves? Entonces tenemos la, la, la más alta ley que es la ley natural, ¿vale? Que, que no se puede, como digo, que mmm, pff, mmm, nadie no lo puede reclamar ni cambiar sí, ¿sí? Ni, cam ni cambiar así es es que si tú saltas por la ventana pues pff, esa es la no ley natural vas a caer Exacto. si tú quieres saltar pues saltas Exacto. vale alguien te puede parar pero no puede uh, decir vale un gobierno que da una ley que si tú saltas por la ventana no te vas a caer no no se puede eso. <risa> me entiendes <risa> Y entonces, debajo de esa tienes la, la ley común, la ley del hombre, ¿vale? Que, que hacemos entre nosotros, que normalmente se llama contract law. Aquí entra el contract law. Y dentro de eso tienes la ley marítima, que esta es la más grande mentira de toda la historia de la humanidad. Y le recomiendo estudiar sobre esa. En, en, en el mismo artículo puse un montón de, de enlaces con la documentación que yo he filtrado y lo, lo he leído y, y considero uh -huh. que esto es la más importante que alguien tiene que leerla. Hay muchas, muchas páginas, muy, muchos vídeos, mucha documentación, pero hay también mucha basura. Y entonces eh, he considerado que tengo que eh, poner lo que es más importante de todo eso. Y continuamos. Dentro de, de, de la ley marítima tienes uh, las naciones, ¿vale? No lo, los países legales, digamos, en papel. Nación. Nación quiere decir que hay mucha gente juntándose, ¿vale? Como familias, como clanes o algo así. De, dentro de esto tienes los, los países donde hay legislaciones y estatutos y cosas así. Y esta está formada como una corporación, como una empresa. Por eso todas están escritas en mayúscula, si te vas a fijar. Y dentro tienes las regiones de cada país y todo eso, ciudades, compañías, y dentro de compañías tienes departamentos. Y entonces un, un individuo no le voy a decir persona que estamos acostumbrados a decir personas pero es un término mal usado persona porque persona es algo que no existe es alguien que tú estás personificando no eres tú el, el hombre una, vivo una máscara ¿no? una máscara exacto y entonces por eso eh, está el engaño que siempre te hace decir que es mi persona no no no es mi persona <risa> Soy yo, el hombre vivo. Que son dos cosas diferentes. ¿vale? Y, y podemos llegar ahí más adelante. Sí, pero sí. yo quería que se, se entiende en ese gráfico que dependiendo de cómo te posicionas tú en ese gráfico, así te están tratando. Sí, pero ¿De los la, la mayoría de, de, de, los, de los individuos, personas, sí. están... están eh, Uh, de dentro de, de, de company department, ¿no? así es, así es ¿Sí, sí, porque es, ellos, es. ellos no saben hacer el paso adelante para salir de, de esa caja que están ahí dentro. Sí, si, de, tú, están, si tú, cuando alguien te, te, te dice, vale, tú tienes que obedecer mis órdenes, no sé qué, y le vas a preguntar, vale, pero bajo cuál ley me estás obligando tú eso pero sí, la sí, ley natural el... la ley del hombre la ley común la ley marítima o cuál pero si lo contrato o la ley es voluntaria que um, estoy intentando decir es si es lo es si la ley es lo, lo estatal de las de la um, de la razón voluntaria de muchos individuos, que se dónde está el problema. El problema está, creo yo, en la ley impositiva, ¿sí? que tú, que tú hagas de eso? Que... que tú dices de eso? A, a ver, ¿lo ves lo, la, la ley impositiva en la merma ...forma que la ley voluntaria... ...que no lo ves una distinción entre los dos... ...pero... Es que si, si tú... Uh, ...si tú quieres jugar con, con estas dos... ...puedes jugar... Tú, ...tú en cualquier momento... ...tú te puedes considerar... ...el... el uh, ...parte de, de la empresa... ...o fuera de la empresa... ...dependiendo de tu situación... ...pero... En el momento en cual tú haces una, una clara diferencia entre estos dos, entonces tú eres un individuo soberano y, y nadie no te puede obligar a hacer absolutamente nada. En ese mundo todo está basado en contratos. Pero estos contratos se pueden hacer solo con personas ficticias, con empresas. Un hombre vivo no puede hacer un contrato. Un hombre vivo es solo el beneficiario de, de, de, lo, de, de la empresa, digamos. Es como en un, en un trust. Tienes el trustee, tienes el beneficiario y tienes el administrador. Sí. El, el hombre vivo es el beneficiario, siempre. Aunque puede ser en el mismo tiempo también el administrador y, y el trustee. Eh, eh, ¿Dónde ves número no de esos todo lo monopolio coercitivo de la fuerza del estado? No Está en, en, en mentir la gente y mantenerlo en, en, en la oscuridad para no aprender estas cosas. Y hay, hay, hay, hay un documental. Creo que lo puse ahí en el en, en enlace. Uh, que se llama Slavery by Consent. Y lo dice tan claro que no se puede más. Claro. <risas> y toda la historia, ¿cómo empezó todo eso? Y, bueno, es que hay, hay varias formas, digamos, sí. de, de, de, de salir del sistema. ¿Tú, tú, tú, aún me... puedes, tú aún puedes estar en sistema, si quieres, y salir y entrar cuando tú quieres, cuando tú consideras que necesitas utilizar el sistema. Tú, tú me lembras con tu forma de hablar de Stefan Molinú? No sé. También, si... sí, y, lo conozco. Y, y, y él tiene un video muy famoso, la, la fazenda de, de humanos. Sí. Con, sí, sí. Con, con tu forma de hablar, me conoce en, tu, en tus palabras la influencia de Stefan Molino. No sé si estoy correcto o si estoy sí, haciendo un Sí, eso. Sí, uh, bueno, he, he visto muchos de sus videos y todo eso. Puede ser que, yo qué sé, he, he cogido... <risas> Un, una manera de hablar como él, pero uh, es, esa no creo que viene de pff, algunos que me han influenciado, no, esto viene de, de mucho estudiar todo eso, he leído muchos documentos, muchos libros, todo eso y la cosa es que al principio yo tampoco me lo podría creer que es así, ¿me entiendes? Es que no, no, mi cabeza no no podía entender porque estaba dentro de esa caja. No, no podía salir. y Entonces, siempre me, me chocaba de... Ok, pero esto es fuera de la ley. Esto es fuera de la ley. Esto es fuera... Pero no. Si yo me posiciono dentro de la ley, pues claro, tengo que obedecer esa ley. Pero si yo me posiciono fuera de la, de la ley, pues esa ley no se aplica para mí. Es sim simplemente sí. Es. Sí, yo concuerdo conti con contigo, pero... Lo tengo que admitir que la institución que, que también no quiere que nos uh, conocermos la unidad natural, no quiere que nosotros tenemos lo, lo, lo poder, la soberanía, la, la, la inercia para co comenzar a romper estas instituciones. Y, es que el pr pr primer paso es... Lo romper la mentalidad de que el gobierno es el que manda, no, el individuo es el que manda, el gobierno es el sirviente, es Pero nuestro cómo, sirviente. Cómo, ¿Cómo podemos invertir esa posición pues, hoy, hoy en día? ¿Cómo, ¿Cómo se puede invertir esa posición? Pues simplemente todo lo que dice un gobierno le dices claramente, preséntame el contrato donde yo como hombre vivo, He aceptado, he firmado y he dado mi consentimiento para que tú tengas autoridad sobre mí y jurisdicción. No existe ese contrato. Porque de otra forma sería uh, esclavatura. Uh, Exactamente, ¿veis? Ahí estás. Y esto no quieren ellos decir, porque esto es un, una ley clara. La esclavitud es ilegal, donde sea, cuando sea. Ellos no quieren llegar ahí. El momento que tú llegas ahí con, con ellos, se callan. Ahora, no van a ahora, decir nada más. Ahora voy, voy uh, de, a... Dejar, dejar salir al salir perro. <risa> sí, don don't, trig, don't trigger me. <risa> so, uh, tú, tú vives tú vives como un, un, un hombre un hombre libre. Un free man, sí. ¿cierto? Así es. Y, y tú, pero, pero de, nos, nosotros ya, ya hablamos uh, anteriormente, y tú, uh, uh, tú, tú tienes un, un estado, tú eres un estado. Así es, y, cada y, y tú, uno es tienes... su, su propio estado. Cuando, por ejemplo, cuando yo quiero entrar en, en, en, en relaciones con otros estados o otros individuos, pues yo, yo cojo ese, uh, uh, ¿cómo digo? Uh, esa ropa de ser como un Estado. La, la uh, uh, Convención del, de, de Montevideo de 1933, me parece, o algo así, lo dice claramente en cuatro artículos: ¿qué, quién y cómo puede ser un Estado? Si tienes un gobierno puede ser yo mismo si tiene unas, unas uh, uh, un territorio delimitado si ¿sí? es mi cuerpo mi país es mi cuerpo si puede entrar en relaciones con otros estados sí. cuando quieres podemos entrar, entrar en relaciones Ni, no tengo ningún problema y desde, entonces desde que que des consentimiento. ¿Puedes repetir? Es, es, es, quedas, quedas you consent to. Eh, que entras en, en contrato con otra con otro estado más de consentido. Sí, claro. Claro. Pero a ver, es que si si mi propio país entre comillas, digamos, es mi cuerpo, pues, ¿dónde me estoy moviendo yo? Yo estoy en mi propio país, yo no estoy violando ningún territorio. Y estaba lindo que tú, que eh, no, tú, tú eh, estás en, en España, ¿cierto? Entonces, sí. Y, y que eh, España te reconoce como un, un estado. Sí, lo que he hecho yo es... Uh, he, he aplicado dentro de, de una asociación que se llama REM: República Herenda uh -huh. eh, menda Lerenda sí. República Herenda Menda. Lerenda estoy, ¿Qué lindo, estoy lindo, estoy lindo Sí, y entonces, ¿qué quiere decir? Que cada un individuo dentro de esta asociación es parte de es, es su, su propio país, pero esa república ha sido reconocida, digamos, que ya, ya ha tenido relaciones con, con por lo menos un país. ¿Cuál es en, eso, y, país? Eh, España. <risa> Estos tíos que han inventado eso en, no sé, en 1990, o algo así, no sé, le ha venido esa idea. Y han enviado una, una carta del gobierno de españa o algo así y esto es la respuesta vale si tú te consideras eso tal tal bien lo reconocemos y tiene todo firmado y <ríe> uh, reconocido por ellos y entonces uh, también uh, recientemente ese documento ha sido uh, leído y, y debatido de, de unos abogados y expertos en leyes y todo eso internacionales y ha reconocido eso eso tiene validez legal en todo el mundo y no hay ningún problema con eso y entonces claro des, desde ahí ya se ha empezado ese movimiento digamos y entonces pero como digo dentro de, de ese REM, cada uno va por por su cosa cada uno se hace su, su propio documento porque el documento del gobierno no es tuyo, es del gobierno. Él lo crea. Tú no eres el creador, tú eres solo el portador. Sí, Ese documento no, no te representa a ti. Sí. No eres tú, tú eres el hombre vivo. Sí. Esto es solo una ficticia, una persona ficticia. Esta es la compañía que, eh, que los estados crean sin tu consentimiento. Exactamente. Y entonces... Uh, ¿Qué hemos hecho? Pues jugamos con el sistema, con su propio sistema. Y, y, y entonces se crea el trust. Te vas y, te, y, y haces un copyright a, a tu ese nombre que te lo da el gobierno. Y entonces lo reclamas. Reclamas la propiedad sobre él. Y en ese momento ya se ha creado el trust. Y el hombre vivo es el beneficiario y el administrador. Y cuando, cuando, cuando, cuando, tú, cuando tú publicas eso, en, en, en algún periódico, en una web o, o cualquier cosa de esa, se considera un anuncio a todo el mundo. Igual como hace con los boletines oficiales de todo el gobierno, todos los gobiernos, todas las leyes lo publica ahí. Si dice, vale, si tú no lo has leído, pero nosotros lo hemos anunciado. Es tu deber que lo lees o no. Igual lo haces tú. Haces una, una nota pública... Y listo, desde ese momento, yo he reclamado ese nombre, que yo tengo propiedad sobre él y copyright. Si ¿Cuándo el de, de, de nombre? Si de claro. nombre de Stroman. Sí, era, era, de ahí, era ahí que quería, que quería llegar. So, Exacto. ¿Ese nombre de, de, de, de Stroman, de, de Omen de Talla? Sí. así en, en, Es lo, lo, lo nombre en, en Caps Lock. Exacto, el, el, el nombre que está en el en, en el documento que te, te da el gobierno para identificarte, ese es, pero ese ese no eres tú, tú no eres ese, este es solo un papel, tú cuando recibes un papel de un gobierno y dice vale, uh, tal tal, uh, preséntate, no sé qué, no, ellos están reclamando, a esa uh, persona muerta a ese documento no a ti al, al hombre vivo y, y ahí está el engaño porque la gente no se hace la confusión entre los dos el hombre vivo no es el documento el documento es el es el barco digamos porque todo e, e intenta poner todo todo el mundo en la ley marítima donde todo cada in, persona es un barco pero eh, si por ejemplo, si tú vas a cualquier ley cualquier ley de, de, ley de ese mundo lo lees y en todas lo, uh, las frases no hay mencionado el hombre vivo solo personas ¿Qué? y ahí está el engaño tengo una pregunta para hacerte ¿Que no ha intentado alguna vez eh, traspasar la, la frontera con tu pas, pasaporte de, de tu estado? ¿Cuál, ¿Cuál fue la reacción de, de las entidades fronterizas? Y que... yo personalmente no, pero para sí. mí sería mucho más fácil. Porque yo no tengo ni una relación con el gobierno de, de España, digamos. Sí, que, que, que imaginando una situación, tú darte, quieres traspasar una frontera, que lo llegas a la frontera, eh, muestras tu, tus papeles, que te identifican con, con un estado soberano, que... Pues, por supuesto, ¿Qué, qué, ¿qué acontece luego después? ¿Qué... Yo personalmente no he, no he tenido que hacer eso, pero conozco gente que tenía que, que viajar y entonces se han hecho el pasaporte internacional. que Es, es una entidad de, de Nueva York, que ahí está también la cosa, sabes que Nueva York no es parte de Estados Unidos, la empresa. Es un territorio aparte, y estos tienen la sede ahí y te pueden hacer un, digamos, un pasaporte internacional que ha sido reconocido por, por, por muchos, pero la gente tiene que entender otra cosa: las palabras que son muy importantes. ¿Qué significa passport? Es un passport. Donde los barcos amarran. ¿Ves? Es todo un juego de palabras. ¿Cuándo se han ha introducido los pasaportes? Después de la Primera Guerra Mundial. Antes no había eso. Cada uno tenía su papelito ahí y era solo para sí. presentarse, digamos, pero no existían pasaportes. Las personas, la institución que, que, que, que estaba encargada de identificar las, los individuos los la, uh, fue la iglesia. So, sí, uh, antes ante ante ¿Sí? de 1930, no había identificación. No. Las personas han, han dado... ¿Con su nombre no. y su identidad es. es que es que andaba como individuos, hombre de carne y huesos vivos, no papeles. Los papeles no andan, <ríe> son papeles. En eso estoy de acuerdo contigo. Esta, esta cosa de andar identificado por una institución. Es que tú te puedes crear tu... Si de verdad quieres un documento para que yo que sé quién te pregunta que se cae y le, le cierras la boca, pues te creas tu propio documento y ya está. Es tu creación. Y ese documento le haces copyright. Lo registras en, en una notaría y en todo eso. Y entonces es tu creación. Es como si fuera tú escribes un libro y ese es tuyo. Es tu creación. Tú lo has creado. Sí. Nadie no, no lo puede contestar, porque es tuyo. Muy bien. Y eh, ya está. ¿Cómo, ¿Cómo es Bitcoin cambiando esa realidad? ¿Cómo, cómo es Bitcoin entrando en ese modos de vivir? Ah, buena pregunta, así es, es que Bitcoin hasta, uh, es que ese movimiento de despertar y aprender sobre la ley natural no es desde ahora, esto lo he estudiado y viene de hace décadas y décadas, cientos de años puede ser, ¿vale? Pero hasta que llegó Bitcoin, tú todavía estabas ligado de, de los bancos y, y de la moneda fía. Y, y, y con eso era suficiente, es que no, no podría salir de, de, la, de la caja, digamos, del, del Strowman, del hombre de paja. ¿Me entiendes? Pero, porque dependías de todo, todo el sistema. Pero ahora con Bitcoin ya se rompe todas estas eh, cadenas, digamos. Ya no dependes de ellas Tú puedes transaccionar con, con otros, puedes tener relaciones comerciales con otros, peer-to-peer -peer, directamente con Bitcoin. Y, y, y por eso explotó. Porque poco a poco la gente se da cuenta de, de ese poder. ¿Vale? El poder de Bitcoin no es ser rico. no Es, es tener una fuerza sí, financiera verdad. en tus manos. Claro, te, te estás liberando de, de la esclavitud. Por eso repito. Es que hasta que llegó Bitcoin. Eso de soberanía era muy difícil de llegar. Porque Siempre estabas volviendo a los bancos y los bancos manda todo ese sistema Los gobiernos es, es, son, son solo marionetas de los bancos, nada más Que te, no, quería, hay... que te quería preguntar eh, porque todo es todo es contrato todas las sí. relaciones son contrato Sí, así es. Cuando tú... Y, y, y no, no se quiere decir que tiene que ser un papel firmado entre... No, simplemente sí, sí, sí. simplemente un, un acuerdo verbal es suficiente. Sí, sí. Por eso por eso cuando... Uh, la, la forma más fácil de entrar en un contrato sin darte cuenta es cuando alguien te pregunta Vale, preséntame tu identidad, documento de identificación. Esto ya está. En el momento que tú lo presentas, tú ya has entrado un contrato con, con, con, con sí, el otro. Y con sentido. Y con sentido, exactamente. Ahí está el engaño. Sí. Hay, hay más tipos de contratos. Que todo se registra, notarial. Ahora lo puedes hacer en, en blockchain y todo eso. Con open timestamps. Va de puta madre. Veo que alguien en el chat estaba preguntando por mi nombre, por qué he elegido ese sí. nombre. Esa figura, sí, Darth Vader sí. es una, una déjame acuerdo. Pues yo, yo le recomiendo a todos que, que no han visto la serie de Star Wars, que lo vea de nuevo, toda, entera, y que se fije en todo lo que está hablando Darth Vader. Darth Vader en, en esa saga no es el malo, es el que. Trae la balance en la fuerza. Él ha sido engañado por el emperador Palpatine. Él no ha sido nunca un, un Sith Lord. Él cuando estaba con su hijo, con Luke, le dice, Luke, join me, porque yo quiero traer la balance en la fuerza. Él necesitaba a Luke. Por eso en el último episodio Luke se ha, se ha retraído a su isla y estaba muy triste porque se ha dado cuenta que su padre eso quería. Le recomiendo ver de, de nuevo toda la serie. El Darth Vader no es el malo. Pero tú, tú ves A ver... ¿qué, ¿Cómo ves lo Bitcoin cambiando... Estas instituciones de aquí para frente, ¿cómo, cómo es la, la materialización de, de los cambios de, de nuestras el, eh, y bellas instituciones? ¿Cómo es, lo es, que... es un proceso muy largo, lento y necesita mucha educación de la gente. La gente tiene que dejar de ver la tele y toda la, la porquería y la manipulación y propaganda. Tiene que empezar a leer libros, muchos libros. Tiene que empezar a despertarse. Sin, sin educación no se va a poder absolutamente nada. Sí, van a ser unos así como yo, como otros individuales que viven su vida y nada más. Y el sistema continúa engañando a la gente. Es, eso no es una cosa que estás obligado a hacerlo. Si tú lo quieres hacer, hágalo. Si no, pues... Para mí da igual, ¿entiendes? Sí. Eh, eh, eh, Bitcoin y, y la ley natural, una vez que un individuo empieza a entender de cómo funciona, y, y, y repito, de, de, de la ley del, del trust, del fideicomiso, eso también. Tienes que estudiarlo y hacer todas tus propiedades, ponerlo en trust. ¿Por qué piensas tú que todos los billonarios y todo eso no tienen nada en su nombre? Todo lo tienen algún trust, algún uh, uh, yo qué sé fundación y todo eso. Nada, tiene, está en su nombre legal o algún soberano. No, sí. lo tienen trust. Muy mm -hmm. bien. qué estoy aquí en mi cabeza haciendo mil preguntas por hora que es es una realidad que a ver most of the people I'll, I'll just uh, okay show some English here just to express myself a little bit better most of the people above the earth Some some some of the classics like Aristotle's and Plato uh, uh -huh. uh, Plato told uh, told us with their classics that most people were slaves by nature. Most people do not wish for freedom. They outsource their moral decisions. A politician y a persona que está comprendiendo que estoy. Qué ahí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. So, ¿cómo... ¿Cómo veo yo todo eso? No, que, la importancia que. Porque es. Mira, yo, yo acredito y estoy de acuerdo con, con todo que tú dijiste. Pero, es claro para mí que mayor parte de las personas no voy a cambiar por simple razón. No, no voy a cambiar. Nosotros, tal vez, pero la mayoría de las personas en el mundo no van a cambiar. ¿Qué, qué, qué, qué tú ves con los surgimientos de World Economic Forum? que que está caminando a los pasos largos, si, si me paso a, a comprender. Sí, ¿Qué? empezamos con lo que decías antes, lo que decía Plato, que todo el mundo se nace esclavo. Así es, se nace esclavo porque no sabe del engaño, lo que están haciendo al nacer. Cuando coge el certificado de nacimiento y lo convierte en una registración, te da un nombre y todo eso. Esto es otra historia, otro rabbit hole. Te digo. Pero vamos más allá. Luego me mencionas de, de World Economic Forum. pero na, Todo el mundo se queja de World Economic Forum, pero nadie no contesta a su autoridad. ¿Quién son de estos? ¿Alguien lo han elegido? ¿Alguien lo ha puesto para representar? ¿Te representa a ti o eso? No. Entonces, ¿por qué le da importancia? Simplemente ignorarlos. Cuanto más le das atención, ellos más van a hacer porque ve que está captando la atención. No, simplemente lo ignoras. Cuando ves una noticia sobre eso, pues no lo compartes. Porque así se, se, se expande la, la, la mentira. no. Aunque sea una noticia buena para pa el individuo, no lo compartes. Cualquier cosa de ellos, porque ellos controlan toda la narrativa. La que va de contra y la que va de pro. ¿Me entiendes? ¿Eh? Ten mucho cuidado que son maestros en, en propaganda. Por eso siempre he recomendado leer el libro de, de Edward Bernays propaganda, ahí lo dice tan claro que ni, si, si, si, si ese libro sería presentado en, en escuelas, pues no estamos en esa mierda que estamos ahora, porque la gente se van a dar cuenta de cómo va ignorar todo lo que están diciendo todo lo que está diciendo el gobierno todo lo que está en la tele todo lo que ves, noticia y todo eso concéntrate en Bitcoin y cómo hacerlo para que llegue Bitcoin a más gente y aprende a leerlo, porque Bitcoin no solo cambia un, un individuo en, en el modo financiero, no como puse en, en una meme que he hecho yo hace tiempo, para, para ser un, un Bitcoiner que tienes que estudiar y todo eso, no es solo eso, cuando ya empiezas a ir dentro del rabbit hole, ya empiezas a estudiar todo, historia, eh, finanzas y política y todo eso, Vas mucho más allá. Claro, cada uno tiene su, su nivel y a su tiempo. No todos van a muy rápido como pff, otros bitcoineros. Mucha gente sí, lo, lo coge con paso de tortuga. No pasa nada, cada uno va a llegar a, a eso. Como he dicho antes, esto es un proceso muy lento. Puede ser que en 50 años nos vamos a liberar. Pero hasta entonces tenemos que mantener Bitcoin que sea... Uh, presentado a más gente. Pero no creas que 50 años es mucho tiempo para... No es que... mucho, no es para... mucho porque eh, lo, lo que han hecho ellos para llegar a ese sistema ha sido sus décadas, o eh, siglos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Lo que estoy intentando decir es. es lo, que que... lo que estás tú luchando ahora, tú no luchas para ti, tú luchas para tus hijos. Sí, sí Para sí, que sí. sean libres. Sí. Sí. Pero yo creo que 50 años es mucho tiempo para. Para lo no, que. Es mucho. Lo, lo que están intentando hacer en otro lado. En otro lado. Que. que, que World Economic Forum es haciendo que la Unión Europea es haciendo contra nosotros, individuos soberanos? Simplemente no obedecer. que no te, Nadie te obliga a obedecer lo que están diciendo y ellos solo dicen nada más. Por eso es que la, la gente cae en esa trampa, porque Hostia, tengo que escuchar eso. No, ¿por qué tengo que escuchar? Son solo palabras, nada más. Pero, ¿ellos tienen el monopolio? coercitivo de la fuerza eh, y sí. esa fuerza esa fuerza te digo una cosa si no lo paga pues no va a forzar nada cuanto más se utiliza Bitcoin menos se utiliza Fiat y van a caer y si cae Fiat pues ya no puede pagar esas fuerzas sí. y esas fuerzas van a venir a protegerte a ti porque más y más gente van a tener Bitcoins y van a, esos bitcoins van a ser muy valorosos. Entonces, los que son ahora mercenarios, pues viene y dice: Oye, no quieres protección, me pagas en satoshis Y ya verás tú cómo empiezan a ser fuerzas particulares. Sí, sí. Se van a cambiar todo poco a poco. Hay que tener paciencia en eso. Sí. Oye, um, Dart, tenemos una cuestión aquí de. Una pregunta aquí de José. Que es. Un, uh, A los que eh, no creen en el futuro de uh, Lightning, ¿qué les dices? Have fun staying poor. <ríe> <ríe> <ríe> José me está pinchando. <ríe> <risa> ¿Qué? No, la madriguera del conejo. <risa> <risa> sí. Ah, sí, ¿a qué se refiere él? <risa> Tiago, tienes más. No, es que uh, sobre, sobre Lightning yo siempre he dicho eso. El, el, el Bitcoin uh, nivel 1, el on-chain, es tu banco central, ¿vale? Donde tú guardas tus ahorros y, y no prácticamente no mueve mucho. El, el on-chain se va a utilizar solo para abrir y cerrar canales pronto. Ahora estamos jugando, estamos todavía en un, en un tiempo cuando. Podemos abrir canales pequeños con pocas fees y satoshis, ¿me entiendes? Pero va a llegar un tiempo cuando vas a tener con los dientes de un canal para que no se cierre Y porque cuando lo cierres tienes que pagar satoshis y va a ser muy caro. Por eso digo, quien piensa que todavía va a estar transaccionando y comprando una cerveza on-chain, no lo va a hacer pronto. Tiene que ponerse las pilas y aprender sobre el Lightning, ¿vale? Lightning es la red de pagos. Como el mundo fiat tiene la red de pagos con Visa, Mastercard, PayPal y todo eso, así lo tiene Bitcoin, con Lightning Network. Sí. ¿Pensas que, que ha sido una revolución importante para Bitcoin? Claro, Bitcoin no puede ir más adelante sin Lightning. Bitcoin va a morir. Si Lightning no sucede, Bitcoin muere. Es inútil. ¿Tú querías Te lo digo eso? en serio. Eh, te lo digo en serio. Soy Bitcoinero maxi de muchos años, pero te digo eso. ¿Por qué? ¿Por es, qué? es que, pues imagínate solo el próximo halving. No, no, no lo crees en otras soluciones de escalabilidad que no sean... Sino... No, blockchain no se puede escalar, sin Lightning no, no, uh, ley, estoy, no, no estoy, se puede. No, no estoy hablando de, de la blockchain principal, pero uh, with, uh, con sidechains, como like, uh, Liquid, can, can't it escalar a miles de usuarios? No. ¿No? No. To... Deja, deja de existir. Como peer to peer, solo ves la lightning con, con única posibilidad de escalabilidad de, del bitcoin. Lightning es solo el primer paso. ¿Cuál es la lightning, lightning todavía está como un bebé, tiene pff, solo tres años. Sí, sí, sí. Eh, eh, eh, todavía estamos, como te digo, uh, mejorando. El, el protocolo de, de Lightning todavía no está muy bien, digamos, para pa las masas. No, no, eh, todavía estamos en, en la fase de, de haciendo pruebas y optimizarlo para pagos instantes, para comerciantes y todo eso, crear soluciones. Pero tenemos mucho trabajo por adelante con eso. No, no, para pa llegar a un nivel que lo tiene Visa y Mastercard ahora... Nos van a faltar unos 2, 3, 5 años, digo yo, de, de optimizar Lightning y, y crear soluciones uh, buenas y estables y todo eso. Es que ahora todas las, las implementaciones de Lightning tienen algún vago o, o cosa que no funciona correctamente y tampoco uh, comunica bien entre, entre ellas. Y, y entonces tenemos mucho para pa, pa aumentar aquí. Por eso digo que... Hay que empezar ahora a aprender sobre Lightning y hacer soluciones y ayudar a todos los de desarrolladores de, de hacerlo mejor. No, no tirar la, la basura sobre ah, que no, que no sé qué, que hay otro sidechain o no sé qué. No, no perdemos tiempo con, con esas tonterías y no ir más adelante con Lightning. Lightning no puede funcionar sin, sin, uh, uh, sin Bitcoin on Chain, que sea estable. Lightning es una basura, sin eso, y igual Bitcoin, Bitcoin no va adelante sin Lightning, porque si, si tú no puedes transaccionar correctamente y rápido uh, con, con tus bitcoins, pues la gente lo va a dejar de utilizar, que, eh, esto es eh, en final, utilizarlo como dinero, no como ahorros o yo que sé, como digital no, es una tontería eso no, no para, para liberarte de, de toda esa pandilla de, de banqueros y de, y de chupasangre y todo eso tienes que hacer chupa Bitcoin cabra. que sea sí. li... <risa> chupacabra sí. tiene que ser líquido tiene que ser uh, un, un, un dinero que fluye entre, entre personas entre individuos directamente y, y muy fácil sin intermediarios Exactamente como está escrito en el primer párrafo de Bitcoin Papers. Nada más. No, que me abres, que me abres para otra, para otra pregunta. No, no, <risa> pues estaba viendo, estaba viendo, el último bloque se fue, se fue minado con una transacción. <risa> Claro, porque, porque poco a poco la gente hace lo que estaba yo diciendo. Empieza solo a abrir y cerrar canales de, de Lightning. Okay. Uh, uh, con, Mas, ¿cómo, cómo, tú, ¿Cómo ves, cómo ves uh, las, las soluciones uh, custodiadas? Pero que, que yo, yo puedo ser tira, uh, custodia y... y dar para mis, mi, mi familia o mis amigos mi... yo no soy contra total de, de custodia de eso, soy contra la custodia donde, de, donde el usuario, uh, primero tiene que hacer un case, ¿sí? una verificación esto es una puta mierda ¿vale? sí. Y, sí. y luego cuando el usuario da toda su, su sus ahorros digamos, a un banco, digamos, un banco cripto, de eso, como ya empiezan a salir ahora, pues se pone todos sus bitcoins ahí y ya no tiene ningún control. No, esa es una tontería. Pero las custodias de wallets, digamos, de Lightning, que tiene ahí, yo qué sé, que tiene un máximo de un millón de satoshis para pagar ahí una café, un café o una cerveza, eso no pasa nada. Y además, si no está con verificación de identidad, no pasa nada. Siempre he recomendado utilizar los tres niveles de, de, de ahorros, digamos. Tienes el HODL, donde tienes tu Cold wallet, o yo qué sé, donde tienes la mayoría de tus bitcoins, vale. nunca no lo toques, están seguros en tus propias manos, tú controlas las claves y todo. Tienes el CASH, el, el medio, el intermedio, donde tú recibes la mayoría de, de los bitcoins, lo compras o lo ganas, o yo qué sé, donde haces el... El, el coin control hacer un coin joint abre sus nodos canales y todo esto haces una un, un management de todos estos fondos y de ahí una parte pequeña lo mueves en, en lightning en varios wallets de lightning con pequeñas cantidades yo siempre recomiendo tener en tu móvil 3 4 wallets aplicaciones de wallets no siempre una siempre tener varios y hasta ahí entonces todo esto va a ser muy, muy fácil. Si tú quieres utilizar un, uh, un bot de Telegram. O yo qué sé. Albi. O, o Ellen Beats. O cualquier de eso que es un, una cosa custodia. No pasa nada. Pero no tienes que poner ahí todos tus ahorros. Es, esto es solo una, una parte pequeña. Ah, si nadie no me verifica. Pues qué más me da. No pasa nada. Y aún es mejor. Porque tú puedes... Uh, utilizar todas estas pequeñas uh, soluciones custodiales, digamos. Y lo los estás financiando desde tu nodo o desde tu uh, parte de, de cash del intermedio. Y, y, y entonces nunca nos vas a enviar desde tus uh, fuentes directas, digamos. ¿Me entiendes? Sí, sí, en, eh, compartido, eh, compartido de, de, de, de, tu, de tu opinión. De tu opinión. Eh, eh, pero eh, a, a veces eh, o vimos los... los uh, sí, no, hay no, muchos no, de no. estos uh, privacy advocates que, oh, solo no, custodia alguien, no sé qué, no. No, ¿vale? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, como he creado el, el, el, la guía esa del banco de Lene beach es, es muy fácil. Un, un, uno que lo tienes en familia, que sabe montar un nodo, pues se monta un Lenebitz y da, ofrece a cada a su miembro de familia o amigos, le ofrece un, un, una cuenta, digamos, en su banco Lightning. Y, es, y eso me parece perfectamente. Sí. En, en otras palabras, ¿es ese es el custodial, sí es custodial, pero tú tienes un, un, uh, una confianza con, el que, con, con ese banco, porque lo conoces, es tu de familia, es tu amigo y todo eso. Sí, seguro que estos se van a aumentar y se va a mover a corporaciones y compañías que lo van a ofrecer, no pasa nada. Desde, desde no, que no... nadie te obliga por ahí todos tus horas exacto exacto that... y y, y se, se no te ve no te vi en, uh, uh, kyc sí por, por mí todo bien exacto exacto ah sí empieza con tonterías de estos que ponte la cara ponte el dni no sé qué tonterías no esto ya está sí. adiós sí no eso no se hace y de y, de... Este, y quiero decir que este es el más peligro para Bitcoin. La custodia de los eh, así nombrados criptobancos, que lo vas a ver muchas ahora, porque se empuja la CBDC, estos, y entonces los bancos comerciales se ven amenazados, porque su rol ya no va a ser como hasta ahora. ¿Me entiendes? Lo, lo van a quitar. Si, si se hace una moneda central... Pues, ¿cuál es el rol de un banco comercial? Nada. Direct, directamente le da a la gente su, su mierda. Y entonces, estos bancos se van a reorientar sobre Bitcoin y otras monedas, yo qué sé, shitcoin. ¿Entiendes? Y van a ofrecer a los tontos, que le dicen, vale, tú ponte aquí tus Bitcoins, te lo manejamos, te damos no sé qué tonterías de estas, y los engaña. Este es el más grande peligro para Bitcoin. No que amenaza a mineros mi, mi o yo qué sé, no, no. La custodia. Esta es la realmente custodia de todos los que están quejándose esos. Esta es la peligrosa. No que te metes tú mil 100, satoshis en, en un Wallet Lightning custodial. Wallet o Satoshi o LeneBit o yo que sé. Cualquier de esos. No, no. Eso no es amenaza. Amenaza es cuando la gente deposita sus bitcoins en los criptobancos. Y adiós a estos bitcoins. Sí, hacer custodia de bitcoin es, la, es, la, es lo más fácil. Sí. Porque en el momento que estos bancos uh, se crean, ¿ves? mira el ejemplo de Coinbase. Coinbase es un, un criptobanco enorme y, y, y ha creado una base de datos enorme con muchos tontos que han dejado ser controlados. Porque Coinbase, eso fue su rol. No ha sido desde el principio, no ha sido el, su rol para ayudar Bitcoin, no ha sido el, el, el rol lo han creado especial para controlar los usuarios de Bitcoin, porque lo ofrecía en esos tiempos, al principio, una manera muy fácil de comprar, la gente ha caído en eso, se ha registrado, luego ha empezado con, con reglas más firmes y todo esto, y en ese tiempo han creado una mapa, de han conectado todos estos usuarios entre ellos, todas las transacciones entre ellos ya, ya lo saben ahora, esto es el peligro, porque si, si se aumenta el, el número de, de ese tipo de criptobancos, pues si ya tienen control de todas las transacciones, ya sabes quién con quién transaccionas, porque claro, si él tiene la custodia de tus bitcoins, pues él sabe dónde tú envías y dónde lo recibes, porque conoce a todo, lo tiene en su base de datos. Eso es todo. Entonces, eh, Bitcoin deja de, de existir, ya, ya va a ser un otro CBDC, digamos. Sí. Y eso intenta ellos hacer. Sí. Yo tengo una pregunta y, y, y lo creo que son lo final de, de mis preguntas a tú. Pero, en tu, in, en tu opinión, ¿qué, ¿qué son los próximos pasos que debemos tomar y que Bitcoin debe tomar? para, para okay. que, Vale. Hay dos, dos, dos caminos, digamos, que se juntan en algún momento. Primero es uh, sacar tu, tu, tu persona del sistema, tomar control sobre ella, tomar propiedad y poco a poco salir de utilizar moneda fiat. Sé que esto no es muy fácil para mucha gente. Pero hay que hacer una educación enorme con los comerciantes, con amigos, con familia, con todo. Para que consienta, para que entiende. Y por favor, coger todas mis guías, lo traduces, lo, hacer lo que quieres con ellas, lo mejoras o simplemente lo compartes. Para que la gente lo lee y que aprende más cosas. Y eso digo que en algún momento estos caminos se juntan porque cuando tú empiezas a hacer comercio vale, tienes que utilizar contratos los contratos se van a basar en Bitcoin Lightning prácticamente es un es un contrato entre dos partes entre dos pares no te digo más Y para mí esto es clave la educación es clave. Sin educación no hacemos nada. Para nada. Hacemos un montón de podcasts, hacemos un montón de videos si la gente no pone la mano a estudiar, probar y aprender a utilizar todas estas soluciones. Vale. Estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Bueno, eh, eh. Veo que tienes un montón de preguntas por ahí en el chat. Estaban unas cuantas, déjame ver, de Antonio, que no, no son muchas. So, ¿Se crees que este banco en Lightning, con usuarios de nuestra familia, se podría ser una solución para herdar nuestros fondos en, en Bitcoin? Pienso yo que sí. para él, él es herdar en nosotros. Nos heredar, heredar los fondos. Mm, no. No. No, esto, estos bancos en Lightning, como El Beach y otros más, ¿vale? uh, es una forma de, de transaccionar mejor entre personas, no heredar. Heredar es, hay que hacer un, un plan mucho más detallado. ¿vale? Como decía antes, esto es el, el on-chain, tu reserva, tu herencia, está ahí. Lightning es solo para... Para gastar solo para vivir, digamos, vale la, la herencia está en on-chain. Esto tienes que asegurarlo bien, poner en cold wallets o en la semilla. Lo, lo guardas bien. ¿vale? Yo tengo muchos métodos de, de hacerlo y tengo las guías ahí. Y poco a poco, coger de ahí y mover en lightning en estos bancos de, de gastos. Porque estos bancos necesitan liquidez eh, y mucha gente no, no sabe esto, ¿vale? Suena muy bien un banco Lightning, pero ¿quién es el banquero? Tiene una responsabilidad muy grande, porque tiene que asegurar la liquidez de ese banco de entrada y de salida, sí. porque los usuarios luego no pueden transaccionar sin esa liquidez. Y entonces eso necesita un capital, es exacto cómo funciona hoy en día un banco comercial, necesita capital, una liquidez que lo tenga ahí. Bueno, con tiempo estos bancos comerciales se han jodido y ya están en un engaño total, pero el banco con Lightning ya no puede engañar a nadie. Si no tienes esos satoshis, tú no puedes dar estos satoshis, esta, esta es claro. Sí. Pero sí, eso es una solución de ir más adelante y ayudar a la gente de romperse de esa custodia de los bancos. De fiat, digamos. Y entonces, claro, ayuda mucho a la gente que, que no sabe montar un nodo o no se preocupa por eso o no quiere o no puede. Yo qué sé, no tiene dinero, pero quiere un, un monedero ahí normal y corriente para pagarse sus su compras de comida y todo eso. Entonces, claro, se abre un una cuenta en, en, en el servidor de un amigo y listo, ya está. Antonio se, se estaba diciendo que nuestro banco no no nodo. Si un, así nodo, es. si un nodo y si, pienso, eh, lo, sí pienso yo lo... así es, un nodo es un es un banco porque un nodo maneja liquidez de fondos, maneja capital. ¿Vale? Todos estos canales de lightning, estos son capital puesto en marcha. Y, y, mm. y mucha gente no no entiende Lightning por esa cosa porque piensa que funciona como un chain pero no es así si no pones liquidez pues no puedes transaccionar tan fácil que es es como un vaso de agua si no tienes agua en él pues no, hay, no puedes beber solo puedes poner agua pero no puedes beber nada de él. vale que, que hablabas un poco de, de, de tus, tus guías yo tengo visto algunos y, y tienes u, algunos uh, pequeños para, para um, comercio y unos, sí. unos panfletos tamb también que hay, que hay visto que estás que, que, sí eh, porque he, eh, he hecho esas guías para pequeños comerciantes porque he visto que la gente buscaba ese tipo de soluciones, pero no sabía cómo, cómo encaja, cómo in, in, y, uh, puede integrar estas soluciones en, su, en sus negocios. Y entonces estaba escuchando muchos de ellos lo que, lo que pedía, eh, lo que me preguntaba. Le, yo preguntándole cómo funciona su negocio, cuáles son las bases y todo eso. Y claro, teniendo un background financiero y eh, económico, para mí fue más fácil de, de, de convertir todo eso en unas guías de cómo aplicar Bitcoin en ese tipo de, de comercios. Y sí que tengo cinco o seis, dos, creo que lo tengo con Ellen Bits y, y otros más, de cómo utilizar de formas muy sencillas wallets de Lightning y cómo cobrar, cómo convertir esos satoshis de Lightning en on-chain simplemente para, para vaciar los canales y poder Uh, ser posible recibir más uh -huh. porque mucha gente vale, abre un, un wallet lighting lo abre con blue wallet o yo que sé o uno que abre canales y entonces se queda con esos canales llenos y me preguntaba pero ahora no puedo recibir más vale pues tienes que vaciarlos es, es simplemente como una caja de, de efectivo Tú cada día cobras ahí efectivo, dinero, monedas, papeles, lo metes y llega un momento que está lleno, tienes que llevarlo a tu casa, lo pones en la caja fuerte o lo depositas en un banco. Igualmente funciona con Lightning. Si un comerciante, si recibe mucho, pues tiene que sacarlo de esos canales, no cerrar los canales. No cerrarlos, solo sacar, hacer un claro, swap. Claro, claro. Lo meten en un chin y listo. ¿Cómo te sido la... A abertura de deles, ellos para, para Bitcoin y aceptar Bitcoin en los negocios como so, que como he visto yo, no, no, al uh, voy a dar en inglés. So, okay how are they uh, accepting um, or dealing with you? Asking if they want to accept Bitcoin and uh, what is their response. To are they curious? Are they they say, they are saying no, no, no, no, no. I don't want anything to do that. That's a scam. And blah blah blah blah blah. Or or they are open or it's it's you are waiting for them to come to you. Sí, en, en estos años eh, he hablado con muchos comerciantes. Y... Algunos sí me han, me han escuchado, algunos no, pero yo no insisto. Yo primero estoy uh, hablando de Bitcoin al comerciante que lo necesita, que muchos no lo necesitan, tiene un tipo de negocio que le da igual. Y ese tipo de, de comerciantes, a esto sí que es bien promo, promover el Bitcoin como store of value para usar sus ahorros, uh -huh. que cada vez, cuando quiere se convierte su extra cash en Bitcoin y ya está, pero puede seguir con su negocio tal tal cual. La idea es ver exactamente los negocios que son más uh, vulnerables, digamos, uh, a, a, a los bancos y, y a moneda fiat, y además que le ayuda a ellos en sus procesos, digamos. Porque hay muchos negocios que ahora uh, son al punto de, de cerrar exactamente porque los bancos le están estrangulando. Uh -huh. Y entonces Bitcoin sí que viene a ayudarles. Eso, un Bitcoiner que, que tiene conocimiento, eso tiene que hacer. Buscar esos comerciantes y ayudarlos. <coughs> porque sin comerciantes que aceptan Bitcoin, pues no vamos adelante. Nos Así es. Quedamos, Así es importante muy importante, importante. Muy importante. Eh, y, y por eso yo mucho me, me he concentrado no, en estos espera espera más si eso es importante uh, uh, uh, les dar da la la pílula la laranja sí. a uh, um, comerciantes de comida carne sí. Uh, sí. legume donde tiene un, mucho movimiento, en, así es. Que en un futuro podré, podremos uh, necesitar de, de, de, de esos negocios. Claro, a los productores prácticamente. Es que si, si empezamos la, la economía circular con Bitcoin, pues eso es. No, no tienes que salir de Bitcoin. Si uno produce comida, pues le compras comida con Bitcoin. El, con ese Bitcoin se compra ropa del otro y así, así, cada uno. Ya está, no tiene que volver a, a moneda fiel, poco a poco. E, e, estoy de acuerdo, eso no se va a hacer de un día para otro. Esto es un proceso largo y como Bitcoiners viejos, eso, eso es nuestra... ¿Cómo te digo? Imposición moral. Sí, exacto, tenemos que ayudarles Vale. Bert, estamos... estamos... Acabando, fechando uh, y, y quería, so, tú, tú tienes, tú tienes uh, un pedipaper uh, paper en, uh, en, la, en las, las montañas, y tienes, sí. tienes un bounty en, en Satoshi, para, ¿para quien lo quise, quieres hablar y, eso. y además tengo una sorpresa, en una de, de mis guías Uh -huh. que eso he escondido 12 palabras y no le digo que encuentra ahí con esas 12 palabras <ríe> van, van eso este, este es a... uno de, de los cold duales digamos no necesito un hardware wallet me puedo ir en cualquier sitio del mundo y ahí lo tengo bueno. Tart, muchas gracias por tener ha sido era, un placer. Sido convidado, nuestro convidado en, en, en el podcast Aceita. Eh, Abjeto, ah, ya fue a dormir. <risa> <risa> yo estoy aquí, yo estoy aquí. No, él está pensando ahora, Estoy <risa> hablando, con ah, lo que no puede oír. Pero. Vamos, vamos a fechar. O quieres sí, más sí, de una pregunta? Sí, pre pregunta si quieres. Yo no tengo ningún problema. Yo yo estoy ultra agradecido por por compartimiento de de Darth aquí en nuestro podcast. Pero y, y compartido de todos los, las ideas y todo, los y los ritmos que, que que aquí fueron compartidos. Solo creo que los lo pros... Yo, yo lo hago que tenemos que no, no, yo, no teníamos tanto tiempo con cuanto Dart pero this... así es el tiempo es muy importante yo he dedicado mucho tiempo a eso no no yo yo, yo was, I was I don't think we have that much time to change things on the world you know? <laughs> Think, yeah. No es tan optimista. <laughs> no, ¿Estás, no soy tan no optimista. Estás hablando, ¿Estás hablando de Bitcoin o de, de soberanía? Bitcoin, <laughs> so, de todo. Bitcoin, no. I, I don't think we have that much time so that Bitcoin changes all, all of the world. We need to be. No, first. no, no. Ser un poco más optimista, te digo. Piensa cada día más optimista. Y siempre te digo una cosa. Ríete cada día. Vamos a ver. Y, ignora, ignora toda esa mierda que estás escuchando. Te concentras solo en Bitcoin y, y ayudar a la gente a utilizar Bitcoin. Y ya vas a ver cómo se, se mejora tu vida. Muy bien. Y acabamos con eso. Sí, claro. Un pensamiento. Como decía Yoda, "Patience is the key. Patient is the key. <risa> sí. Sim, sí. Mas... é es isso que estou mais uma vez, Darte, graças. Graças Obrigado a vocês. E não, não, não te vais, não te vais, que falamos, falamos e bebemos um um whisky na na cerveza na backstage. A vocês, vemos para semana. Exatamente. Então Bye bye Maria Ivone. Bem, e bem-aja a todos. isso. Portem-se bem. Uma boa noite. Só mais um...